En este segundo vídeo vamos a tratar la búsqueda de legislación en la base de datos de Aranzadi. Asimismo, haremos un pequeño recorrido por la pestaña de proyectos de ley. La base de datos Aranzadi nos facilita un buscador en el caso de que únicamente estemos interesados en legislación. Mediante la pestaña de legislación podemos buscar atendiendo a diversos criterios. En texto podremos introducir cualquier palabra o expresión que se encuentre en el contenido de la norma y precisar la búsqueda por texto haciendo uso de operadores lógicos. También podemos buscar por el título de una norma, por ejemplo, ley de enjuiciamiento criminal o por un tema determinado, esto puede ser útil, en vez de escribir en texto la palabra tutela, podemos utilizar el tesauro y buscar esta voz, así evitamos aquellas normas que aunque contengan tutela, pueda ser solo por una mera mención. En la casilla rango, podemos ceñir nuestra búsqueda a un tipo de fuente por ejemplo si nos interesa solo las leyes o algún tipo de reglamento. Sobre la búsqueda por voces de tutela, podemos centrarnos únicamente en decretos, de forma que reduciríamos el número de resultados. Si conocemos el número de la disposición, podemos introducir el número y año completos. Podemos establecer filtros cronológicos, por ejemplo, los decretos que desarrolle la institución de la tutela desde el año 2000. Y mediante esta casilla, podemos excluir aquellos derogados. Podemos filtrar también según el órgano que ha aprobado la norma, o si conocemos el número del boletín donde ha sido publicada, o la fecha exacta o aproximada de publicación. A su vez, se nos ofrece la posibilidad de buscar según el boletín a través del que la disposición se ha publicado. Esto sirve, entre otras cosas, de filtro geográfico. Por ejemplo, nos interesamos por la tutela en el caso de la Comunidad de Madrid, Así, añadimos a los parámetros anteriores el que el decreto aparezca en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. De esta búsqueda, únicamente nos aparecerían dos resultados, gracias a los criterios que hemos introducido. Cuando queramos realizar una nueva búsqueda, es importante pulsar Borrar. A continuación, simularemos la consulta de una ley. Nos interesa conocer aspectos de la ley de propiedad intelectual. En este caso, nos bastará con teclear ley de propiedad intelectual, en título o incluso en texto. Por defecto, los resultados se ordenan por relevancia, pero también podemos ordenar por fecha descendente, de forma que las últimas disposiciones, sin importar su rango, aparezcan en primer lugar. Hay iconos que es útil conocer. Las banderillas indican, según el color, si una disposición está o no en vigor. En verde, la norma estaría en vigor en amarillo parcialmente en vigor y en rojo totalmente derogada, a la vez que se nos dirá si el texto está o no consolidado, o sea, si integra las sucesivas modificaciones que haya experimentado. Dentro del texto podemos ver el BOE en el que se ha publicado la disposición. Buscamos un término como distribución. A la izquierda de cada artículo vemos que hay iconos que nos permiten, por ejemplo, acceder a jurisprudencia relacionada con dicho artículo, a documentos de bibliografía, notas de vigencia sobre normas que han modificado este artículo, así como redacciones anteriores, pudiendo comparar las versiones. En función del artículo pueden aparecer otros iconos. En el artículo 32 vemos notas de redacción, en el icono del bocadillo, que nos quieren decir que hay apartados en el texto presentado que pertenecen a una redacción futura. En la parte izquierda tenemos el sumario, donde aparece la lista de artículos con un título. En este caso, al ser un texto refundido, tenemos un artículo único donde se inserta la ley, y dentro del texto refundido podríamos entrar directamente al artículo que queramos. Con la pestaña análisis podemos acceder a la normativa que afecta a esta norma, entre ella, como vemos, pues estamos en abril del 2015, la que afectará a esta norma en el futuro, la normativa que desarrolla la ley que acabamos de ver, y en concreto, qué artículo desarrolla, y al mismo tiempo, la normativa que ha sido afectada por esta norma y la normativa complementada o desarrollada por esta norma. Desde aquí también podemos entrar a ver bibliografía relacionada, voces del tesauro que enlazan con esta disposición y notas de redacción. Una característica destacada de la base de datos es la posibilidad de consultar versiones anteriores de una disposición y en su caso la redacción futura que se indicará disponible con este icono. De cada redacción podemos visualizar el texto entero si pinchamos aquí o simplemente las modificaciones que introduce si pinchamos aquí. Podemos imprimir la ley, guardarla o mandarla por correo, ya sea la norma entera o una selección de artículos o un apartado. También nos permiten guardar, imprimir o mandar un análisis, por ejemplo, podemos guardar la normativa que ha afectado a la ley de propiedad intelectual. Un aspecto incluido en la base de datos es que se puede, sin salir a la pantalla de resultados, navegar por estos Por último, desde la pestaña de proyectos de ley se abre un buscador de proyectos de ley donde se puede acotar los resultados según criterios como el autor es decir, según la institución de la que ha sido iniciativa el proyecto de ley o según la situación en la que se encuentran dichos proyectos el resto de campos son similares a los de legislación. Si pinchamos en un proyecto, además de poder ver el texto, podemos ver los trámites que ha ido atravesando. En análisis, podemos ver información como, en el caso de que haya sido aprobado, el rango con el que ha sido aprobado, o la normativa que puede ser afectada con la aprobación o las voces, en función del proyecto de ley en el que estemos. Las banderillas nos indicarán información como en azul si el proyecto de ley ha sido aprobado, en verde si el proyecto de ley está en trámite, en rojo si ha sido rechazado o en blanco si se encuentra en vacatio legis. En el siguiente vídeo trataremos la búsqueda de jurisprudencia en la base de datos.